Ven al Festival de Sindicalismo Antirracista de LAB para conocer de experiencias y de herramientas de resistencia. Apiri Yacvederatián, Jaiarle Antirracista, Negón Antola Cuncha, Colectivo Oraco, Espacio Aisangoda. Será un espacio de encuentro, organización y reconocimiento mutuo. Habrá sesiones de trabajo, talleres, conciertos y estaremos... Personas trabajadoras diversas, reunidas para... Construir y potenciar una, una acción sindical antirracista. Desde la, te esperamos en el, en el Festival de Sindicalismo, Sindicalismo Antirracista. antirracista.